Bien, Luis, ahí está. Y en mis manos tengo este manjar. Bueno, ¿a quién no le gusta el turrón? Habrá gente que no le gusta, sin duda, pero a mí me encanta porque es un postre que se puede comer ahora todo en cualquier época del año, a pesar de que es sinónimo de octubre, esta mezcla de miel, ¿no? De grajeas, la masa dulcecita con ese toque de anís... ¿Cómo comer un turrón sin culpa? ¿no? ¿Cómo comer un turrón de doña Pepa y no pues eh, atiborrarse de calorías? Es imposible. Claudia Agüero, que es una capa, una troma en nutrición, nos visita en el programa porque nos va a hacer la comparación de cuántas calorías tiene un turrón. Si yo sí. consumo, Claudita, este turrón, aquí cuántos gramos hay más o menos. Aquí hay 250 gramos que cualquier peruano fácilmente en un día se lo come. 250, 250 gramos. 250 gramos de turrón. De turrón, de turrón. ok. Sí. Un cuarto de kilo. Un cuarto de kilo. ¿Esto equivale a cuántos panes, por ejemplo? Esto equivale aproximadamente unos 6 a 8 panes. Dependiendo de qué, de la cantidad de grajeitas que tenga encima Ajá. y de la combinación también de miel, porque algunos combinan miel con azúcar, Ajá. azúcar o sea Ah, aguanta un momentito. Me estás diciendo, me estás diciendo que este pedacito que hace el pan, me está diciendo que este pedacito de turrón es lo mismo que esta cantidad de panes. Exactamente, la misma cantidad. Si nos comiéramos esto, es la misma cantidad de calorías que comer esa tajada de turrón. Es igual, entonces. Igual, exactamente. Pero el pan solo, o el pan con relleno. Pan solo con relleno. Ya sube a más. Sube a más. Ya. Este poquito de turrón que tiene, que tengo aquí en la mano, equivale a qué más. Equivale también, por ejemplo, si hablamos de la famosa leche condensada, Ajá. a media lata de leche condensada, de a la ver. grandecita. Ok. Este <risa> poco, de, un cuarto de turrón equivale a esta cantidad de leche condensada. Leche ¿Cuánto con hay lista. aquí? Ahí hay 100 mililitros. A 100 menos? mililitros? La mitad de una lata, de una Ajá. lata grande. Es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Bien. O también equivale, este cuarto de turrón... Ah, esta cantidad de azúcar rubia. Azúcar rubia, exacto. Puede ser azúcar rubia o blanca, ojo, porque muchos piensan que es diferente, te da la misma cantidad de calorías la azúcar rubia o la blanca. Mm. Aquí tenemos aproximadamente unos 130 gramos aproximadamente. Es lo mismo, o sea, es, es lo, lo mismo. mismo. Este poquito de turrón con esta, como que me la comiera así, ¡pum! Tal Todo, cual. Toda esta cantidad de azúcar. Sí, mira. Claro que nadie lo haría, pero con el turrón no nos damos cuenta. Equivale también a las bebidas energéticas, a esta a esta bebida, por ejemplo, esta es una gaseosa, no sé qué líquido es, pero. Una bebida y... energizante. Ajá, es pero... lo mismo, que, sí. me, que me tomara toda esta botellita. Exacto. Y muchas veces tomamos esta bebida energizante y nos damos cuenta para despertar, ¿no? Al Ajá. día la misma cantidad de calorías aproximadamente de esta cantidad de turrón, que son unas 300 a 400 kilocalorías. ¿O daría lo mismo? ¿Sabía usted que comer este pedazo de turrón es como que se, se, se tomara una botella de aceite? tal no, cual bastante tamaño. sí sí sí sí y la misma cantidad de calorías y de grasas porque ojo por más que el turrón es un alimento tiene grasa todo ¿eh? dulce tiene grasa porque claro para hacer sí. esta masa para hacer la masa del turrón se usa manteca, manteca aceite manteca, seca, o Exacto. también equivale a este poco de mayonesa mayonesa y te cuento Fer <ríe> Qué mayonesa salada ¿eh? claro, mayonesa <ríe> que comer turrón o sea... <ríe> mayonesa salada además es 100 Ajá. gramos de mayonesa salada le da la misma cantidad de calorías que esta porción de Un turrón. cuarto de turrón, entonces, equivale a cuánto de mayonesa que hay. 100 gramos de 100 mayonesa, gramos de mayonesa. ahí sí, está, sí. para que lo pongan en la pleca. Bastante. Y acá tenemos harina. Harinas. Harina. Harina. ¿No? Esta cantidad de harina, que son aproximadamente 250 también gramos, nos va a dar la misma cantidad de calorías que 250 gramos de turrón. Digo, decimos siempre aproximado porque depende de cómo preparen el turrón y de la cantidad uh -huh. de grajeas y de almíbar que tengan. Parece poco, pero mira, un cuarto de turrón equivale más o menos a unas 6... Galletas bañadas en chocolate. En chocolate, que son más o menos tres paquetes de galletas. Ajá. Regulacito. Ahora, ¿existe la posibilidad de comer un turrón doña Pepa sin culpa, un turrón doña Pepa light? ¿Ay, el turrón doña Pepa light? ¿O esa es una, una mentira? <ríe> en realidad no existe, lo que hay, hay algunas versiones, digamos, un tanto más saludables. Más dietéticas. Emplean, sí, porque emplean harina de quinoa. Integral. Claro, harina, emplean, por ejemplo, miel 100% de abeja u otros, uh -huh. por ejemplo, eh, también miel de yacón, etcétera, uh -huh. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para comer Eso, sin ¿qué culpa? debo hacer para comer ese turrón, doña Pepa, sin culpa o bajarle un poquito la cantidad de calorías? Claro para que, que no sí. me haga daño a la salud. Claro que sí. Lo primero recomendar, si te encanta el turrón como a nosotros, uh -huh. a mí también me gusta eh, mucho el turrón, primero acompáñalo con una bebida que no tenga azúcar. Y sabes que conozco a ah, una persona que se, to que se come el turrón con. con, con iba a decir la marca. Que se, tome, <ríe> que se come el turrón con gaseosa. Wow. Con un litrazo de gaseosa. Wow. Esa es una bomba. <ríe> Una Ahí bomba, estamos. Claro que sí, las calorías de todo el día. Claro, y ya, ya el... con eso eh, cumplimos más? nuestra nutrición <ríe> ¿no, diaria. Entonces, ¿le podemos quitar, por ejemplo, las, los caramelos? Claro que sí, mucho ah. mejor evitar todos los caramelos que tengan encima. De hecho, uh -huh. hay marcas que le ponen más caramelos. Un montón de caramelos, caramelo, sí. Quitarlo y solamente comer, eh, digamos, el, el concentrado, ¿no? La uh -huh. pulpita con la miel. Y como te comentaba, Fer, acompañar esto con una bebida sin azúcar. El café, un café uh -huh. que uh -huh. se café debería café tomar sin azúcar. sin azúcar. Un tecito, una manzanilla. Un tecito, una manzanilla, claro. Que sí. Claro. Puede ser también de repente algún refresco, una agüita de fruta ya. sin azúcar. Uh -huh. Algunos por ahí si les gusta más dulce pueden utilizar edulcorante, uh -huh. pero nada de azúcar blanca, ni azúcar rubia, ni panela, ni miel, ni chancaca claro. para evitar generar más calorías y evitar que el cuerpo trabaje demasiado. ¿Puedo comprarme una caja de turrón e irla comiendo de poquito en poquito, o sea, de cuadradito en cuadradito al día, un cuadradito chiquito al día? Sí, para claro. No... Eh, comerme un sopetón 250 Muchísimo gramos? Muchísimo mejor. De hecho, ESO es parte de la recomendación uh -huh. también de esa tajada, si podemos dividirla en cuadritos más pequeñitos uh -huh. para la semana, si es que podemos, o incluso para el día. Si yo soy una persona muy activa, una persona uh -huh. que come sus frutas, come sus verduras, come sus fibras, hace actividad física, podría comer esa tajada de turrón sin problema en un día porque lo va a utilizar como energía. ¿Puedo coger ese.? Esa porción de turrón, meterla al microondas un ratito, 10, 20 segundos para que la miel se derrita aún más y retirar ese exceso de miel. Excelente idea. La uh -huh. verdad que sí, sí se podría hacer porque de esa manera estaríamos quitando mucho más de las calorías uh -huh. que está concentrada justamente claro. en la miel. La ¿no? miel es donde está la mayor cantidad de dulce, la mayor de, ¿no? cantidad de glucosa exactamente. Otro tip también que podemos dar es de que ese día que voy a comer mi rico turrón, uh -huh. de repente la tardecita, como uh -huh. decías, con el cafecito, con la infusión, ese día me aseguro de comer mis verduras. Muchas veces nos olvidamos de las verduras. Almuerza con tu porción de verduras y la cena quizás un poquito más ligera porque ya en la tardecita comices tu turrón. ¿Es mejor eh, comerlo en el lonche, en la mañana o a veces dicen en la noche no uno no, no debería comer dulces? Sí, es cierto. De hecho, la, siempre la recomendación que doy para estos dulces que son ricos pero muy calóricos, comerlo lo más temprano posible. De hecho, si puedes, para la hora de la media mañana, a la hora del almuerzo o a lo mucho... 4 5 de la tarde, la hora de lonchecito, puede ser. Que es, la demasiado tentador, no. es demasiado tentador, es demasiado, es irresistible el turrón. La es que lo sí. me pasa lo mismo que con el panetón. Ya viene, y ya ah, viene, ya el, viene panetón, el panetón, que por ahí están. Están por, por ahí, ahí, por están. ahí se dan, ¿no? Sí, Porque sí, sí. y encima hay gente que le mete la mantequilla y todos los demás, ¿no? Sí, claro que sí, ahí aumentamos más las calorías. Y el gran detalle de esto más allá de digamos de decir aumentar de peso o no, es un tema de salud, porque hacemos ah. trabajar mucho más a nuestro estómago, a nuestro páncreas, los mm. niveles de azúcar se pueden disparar. disparar. Sí. ¿esto mata a un diabético? Exacto, si tienes diabetes, yo, yo recomiendo mucho, por favor, las personas que nos están viendo, si mm. tienen diabetes, no dejen su medicación, no dejen su tratamiento por comer algún postre, no por un, un, un día que dejes, digamos, sus pastillas significa que, pues, las cosas van a cambiar. Ahora, yo recomiendo a una persona que tiene diabetes, hipertensión, obesidad, un cuadrito de turrón al, al día que comas para que no para que te quitas para el quites Para que gustito. no se te reviente la hiel, como dicen ah, las abuelas. <risa> claro que sí. <risa> lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero teniendo tu día sumamente controlado y tus niveles de azúcar también controlados. Perfecto, Claudia. Muchísimas gracias a Claudia Agüero, nutricionista que ha venido para eh, pues, eh, contarnos lo del turrón. ¿Dónde sí. te pueden ubicar, Claudita, para más consejos nutricionales? Sí, de, me pueden encontrar en Instagram como NutriCloud AM y, de hecho, permíteme comentarles que este sábado 22 uh -huh. vamos a tener un taller de nutrición Buenazo. donde vamos a explicar justamente qué porción debemos de comer al día según nuestro peso, uh -huh. nuestra edad, nuestro objetivo, si quiero bajar de peso, Eso. aumentar masa muscular. Así que me pueden encontrar ahí en Instagram como NutriCloud AM. Perfecto. ya que estamos hablando de nutrición, el pan, ¿verdad? El pan que es infaltable en muchos desayunos, Mucha gente no puede ir sin comer pan. En los próximos días, eh, Claudia, se está advirtiendo que podría subir de precio. ¿no? Ya la Asociación de Panaderos ha hablado del tema y estamos justamente con los eh, miembros de ASPAN. Luis Sánchez ha llegado al encuentro de los eh, representantes.